Hola amigos, en este video vamos a hacer la continuación de la primera parte del, del tema de cómo armar un rig de minería paso a paso desde cero Si quieren saber el desempaquetado de, de los primeros productos que hice para hacer la primera parte del rig les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo y no se pierda de ningún detalle En esta segunda parte vamos a hacer el desempaquetado del board y los componentes de la motherboard como la tarjeta, la tarjeta RAM, el microprocesador y vamos a hacer la instalación al rig de minería. También vamos a hacer la instalación del sistema operativo que va a utilizar nuestro minero Utilizamos, utilizando la, el disco SSD y el conector a la computadora. Este es el microprocesador, un Core i3 y vamos a abrirlo. Aquí está el microprocesador y el fan que le vamos a incorporar al microprocesador. Tenemos también la tarjeta RAM, la memoria RAM y vamos a abrirla. Es de 8 GB a 2400 MHz. Y la tarjeta. Y al fin tengo la motherboard. Me acaba de llegar. Prácticamente se la quité de las manos al muchacho que la traía. Y vamos a abrirlo. Miren esto Es una BioStar Especialmente hecha para La minería Y vamos a hacerle Vamos a hacerle el otro desempaquetado uh -huh. Trae un cable para el disco duro Dios. Dos cables Una guía una guía para la instalación del BIOS, me imagino. Un disco de instalación para los drivers. Una plaquita para el chasis, que nosotros no lo vamos a usar. Y acá está el board. Aquí está el board. Tiene para 12 slots de PCI Express para nuestras tarjetas. Aquí lo ven, lo pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle todos sus componentes. El microprocesador y la tarjeta RAM. Para instalarle el microprocesador es muy sencillo, retiramos esta palanquita acá. y quitamos el colector del micro acá ya se queda descubierto todos los contactos siempre tener en consideración acá en el micro tiene una, una pestañita que nos indica la posición del microprocesador con respecto a la placa base Lo colocamos y cerramos Eso es todo, vamos a colocarle la tarjeta de memoria RAM en consecuencia con esta ranura y la ranura del board, el slot de memoria y esperando siempre que haga un clic. Ya está. Vamos a colocarle el fan. Y vamos a tomar en cuenta el conector a la corriente que esté lo más cercano para poder conectarlo. Hacemos un poco de presión y giramos. Hacemos un poquito de presión y giramos. y giramos y giramos y hacemos la conexión organizamos un poco los cables y así quedaría ahora vamos a colocarlo en el RIT Y ahora, teniendo colocado todos los, todos los tornillos, vamos a ponerle el conector de los 24 pines Siempre esperando que haga un clic Y el otro conector de 8 Ya está conectado Vamos a instalarle los fans Después, lo, más adelante lo organizo Todos los cables como tengo bastantes cables de alimentación, vamos a repartir para, para que no se no estén siempre sobrecargado un mismo cable. Ok, revisamos que, que los cables no estén tocando las paletas del ventilador de fan ni de la fuente. Ahora localizamos en el panel de control de la modboa, donde es que está el encendido Y colocamos nuestro cable en él Chequeamos en la guía Y nos está diciendo que en el panel estos dos pines son los de encendido y apagado Revisando todo, ahora lo que nos queda conectar es a la corriente bueno, ya vemos que está funcionando. Todavía no tiene, no sé si tiene salida de video o no, pero vamos al siguiente paso. Así que vamos con la segunda parte del video, que es la instalación del sistema operativo. Les voy a comentar que he tenido varios inconvenientes para llegar a esta segunda parte de este mismo video, y es que la primera motherboard que adquirí eh, fue, estaba defectuosa, al parecer había sido usada. Y fue vendida a sí mismo Fue comprada en Amazon La devolví y no he tenido ningún problema La nueva motherboard ya se la mostré Al principio del video Y esa sí está funcionando correctamente Otra cosa que pasó fue el Riser Que no me sirvió Lo tuve que devolver Y estaba esperando el, Los nuevos Riser Para eh, montarlos Ya me llegó Y además tengo otra tarjeta de vídeo que se las voy a mostrar en este momento ya he hecho la instalación del sistema operativo en la ssd eh, pero bueno ya me siento con más confianza para hacerles este vídeo lo voy a hacer con una memoria flash que funciona exactamente igual todo va a funcionar exactamente igual. Se lo voy a poner en el, en el rig. En este momento está minando, pero voy a detenerlo. Voy a hacer el cambio para enseñarles completamente a ustedes cómo funciona. Este, este es el riser nuevo. Que espero que sí funcione. Aquí está. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar uno para que vean. Es diferente, este tiene 8 diodos que se los recomiendo. No lo he probado, pero, pero creo que este sí va a funcionar. Tuve problemas en el otro por esta por este eh, por, esta, eh, por esta seguridad que tiene acá. Que eh, no cerraba bien la tarjeta. Y también y no hacía contacto con ella. Eh, también esta tiene eh, 8 dios Aquí tenemos 4, tenemos 2 más y tenemos 2 más acá Y les voy a mostrar la otra tarjeta que me llegó Esta es una 3060 De NVIDIA Es KR Aquí está, es una GeForce entonces voy a abrirla, para mostrársela, siempre conserven las cajas, uno nunca sabe, y aquí está, Ahí. perfecto, ok pues ahora vamos a montarla y acompañar. Bueno, tienen que tomar en cuenta que esto es otro día que estoy grabando Y este este mismo desorden se los enseñé hace un momentico En el, en el video Vamos a apagarla Estaba minando en este momento, así que la detuve Para que no tuviera ningún problema y voy a, a apagarla Para evitar algún problema, la voy a desconectar de la corriente completamente Para evitar Y vamos a contar. Voy a contar El otro, los otros raíces no hacía clic, por eso no reconocía la tarjeta. Vamos a ver, este sí, este entró completamente y le ponemos la seguridad. A bueno, es que ella ya, ahora sí, sintieron el clic. Ahora sí. ¿Estamos, estamos, estamos quietos, ¿no? vamos y vamos a hacer vamos a una vamos a ver aquí por vamos a, vamos a ahora vamos vamos a probar está cargando el sistema operativo Sí, ya la, la cogió Ahí está la tarjeta 1 Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y buscamos Voice Form Aquí encontramos el primero Vamos a Install Aquí, en, aquí necesitamos un programa para lo que es, para flashar la memoria flash, que es la que vamos a utilizar. Flashear no es más que instalarle el sistema operativo en, que vamos a utilizar en el minero. Vamos a darle acá. En esto vamos a coger este, este mismo. Y el primero se está descargando también vamos a descargar eh, el sistema operativo para CPU para GPU que es el sistema que estamos utilizando nosotros podemos descargarlo en, en torrent o en ZIP formato ZIP, vamos a cargarlo en formato ZIP ya está descargando, esperemos un momento mientras que se descargue vamos a ir instalando Vamos a ir creando nuestra cuenta en, en HiveOS. Vamos acá y le decimos en Get Started. Acá vamos a poner, esta, esta parte va a estar censurada. Para que no se vea, vamos a poner un, un email. Vamos a poner un, un usuario y una contraseña y nos vamos a dar a registrar, vamos a decirle save. Nos va a llegar a nuestro email un mensaje que es el código para ponerlo ahí aquí lo tenemos, el código es, okay, le damos confirmar nos va a salir nos va a salir un segundo factor de seguridad en la, en la numeración anterior por favor tírele una foto que esa va a ser como la forma de recuperar nuestra cuenta esto no vamos a utilizar nada, esto es una pequeña guía que te dice de cómo utilizarlo y aquí tenemos creada ya la farm o sea la granja eh, Vamos a continuación, creamos una wallet. La wallet, aquí le ponemos qué moneda queremos minar. Vamos a darle que es Ethereum. Esta parte acá es la cartera, o sea, el, la wallet donde ustedes van a depositar su Todo lo que haga Ya sea la wallet de Coinbase De la wallet de De Max, eh, Pero ahora con este propósito Vamos a ponerle cualquier numeración, Vamos a ponerle el nombre Que va a ser de la wallet Le ponemos que este va a ser de um, No sé, que supongamos que sea de Coinbase O vamos a ponerle No sé, Adrián Adrián y ya está. Aquí como, como recurso aquí no, no ponemos nada y vamos y vamos a crearla. Ya tenemos creada la, nuestra wallet y lo que vamos a hacer es crear una ruta de vuelo que es el flight sheet este que está acá. Agregamos un flight sheet aquí la moneda que queremos crear. Aquí la Wallet que la hemos creado anteriormente Que se llama Adrián Aquí la Pool La, pool, perdón, eh, la recomiendo que sea la de Hygon eh, Para empezar Es una de las mejores Aunque tiene algunos inconvenientes Pero esa es la que estoy utilizando yo en este momento Uy, perdón. Y aquí ya seleccionó eh, Vamos a darle automático a todos los servidores Y aplicar Aquí el, el minero Si todas las eh, Todas las tarjetas Que tenemos son de NVIDIA Le recomendamos que sea T-Rex Miner Si son de AMD Team rex Miner Y si es una Si es mixta de Que tienen NVIDIA AMD Pueden escoger cualquiera de las otras En este caso es NVIDIA Y ya Aquí todo lo dejamos y Create Flight y tenemos creado nuestro Flight sheet. y tenemos creado nuestra granja o sea, bueno ahora en este momento vamos ya tener ya está descargado vamos al lugar donde se descargó aquí tenemos nuestro eh, nuestro programa para flashear la memoria y tenemos la instalación que es la imagen del sistema operativo. Vamos a a extraerlo, a extraerlo aquí, que nos va a demorar un poquito. Y vamos a ejecutar el flashador. Ahora vamos conectamos la memoria o el SSD. En nuestro caso, ahora es la memoria. Ya aquí previamente yo había instalado el sistema, pero bueno, eso se va a reiniciar. Aquí tenemos el programa vamos a seleccionar la imagen, que es la imagen del sistema que ahora mismo acabamos de descomprimir vamos aquí a descarga y seleccionamos la imagen ya el disco duro lo seleccionó, pero aquí ustedes cambian cuál de ellos quieren, si es el SSD, el disco, el, la USB y lo y está comenzando se va a tardar un poquito Acaba de terminar de flashar, ahora vamos a dirigirnos, aquí no aparece el, la memoria porque tenemos que entrar a ella, lo que hacemos es quitarla y volverla a colocar, entramos a ella, ya este es el sistema operativo y lo que vamos a hacer es abrir este fichero y vamos a utilizar esto aquí donde vamos a pegar nuestro eh, farm hash, el usuario y la contraseña para que se comunique entre la sección de HiveOS y el sistema operativo del rig de minado. Vamos, ok, ahora lo que haremos, tenemos la granja y tenemos que ponerle un trabajador, que en este caso es el minero, el rig Vamos a agregarle a un rig Aquí eh, podemos hacerlo desde aquí mismo, instalarle el sistema, pero ya lo tenemos instalado, lo único que vamos es a, con, vamos es a conectar uno existente. Ya aquí nos da el, el RIC ID, que lo vamos a copiar y vamos al fichero y donde dice RIC ID lo vamos a pegar. Volvemos otra vez y la contraseña la copiamos. Y vamos al fichero donde dice Rick Password. Lo pegamos. Vamos ahora al farm hash. farm hash. Farm Hash está en Settings. Aquí. Y copiamos. Lo pegamos. Ahora vamos a darle como salvar como. Y eliminamos lo demás. Y dejamos solamente Rick config y le damos guardar ya está configurado completamente al RIP la ponemos en cualquier puesto y la encendemos está encendido salió salió ya el la BIOS de la máquina Está cargando el sistema agregó el sistema operativo Aquí nos, va, nos, está, nos aparece que tenemos que darle enter a cualquier... Y tenemos que colocar ahí el RIGID, ID. Vamos a colocarlo. Nunca utilicen el teclado numérico de la derecha del teclado. Siempre utilicen los números que están en la parte superior. Le damos enter y nos va a pedir la contraseña. Y le damos enter. Ajá, le ponemos... Yes. Enter. y para ya está ya está bloqueado pero ahora para que funcione todo tenemos que darle a este cohetico aquí para que reconozca reconozca el flight sheet vamos a darle se está configurando ya ellos están conectados simultáneamente Así que chicos, eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Chao.